¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a mi canal. En este video te voy a explicar cuánto es aproximadamente lo que se puede ganar con esta plataforma llamada Liberium Crypto. Recuerda que Liberium nos da la oportunidad de ganar dinero 100% de forma pasiva gracias al trading automático de criptomonedas. Pero mira, antes de continuar y decirte cuál es el potencial de ganancias con esta plataforma, quiero explicarte de qué trata Liberium Crypto de una forma muy rápida por si llegaste hasta aquí sin saber cómo es que funciona esta plataforma. Y es que Liberium Crypto, como te comenté, te da la posibilidad de generar dinero 100% en piloto automático gracias al trading con criptomonedas sin mandar tu dinero a nadie. Así como lo oyes, aquí tu dinero no está en riesgo ya que no se lo tienes que mandar ni a ninguna empresa ni a ninguna persona para que te lo maneje. Y así evitas de que si por alguna razón la empresa deja de trabajar, no pasa nada, tú no pierdes tu dinero o simplemente si la empresa desaparece, pues no pasa nada, como te comento, porque tu dinero nunca salió de tu bolsillo. También es una plataforma en la cual no tienes que pagar ninguna membresía mensual. El 100% de las ganancias son para ti está manejada por traders profesionales aquí no hay bots que te vayan a quemar las cuentas y lo más importante y te reitero es que te da la oportunidad de generar ingresos pasivos 100% en piloto automático lo único que tienes que hacer es conectar tu exchange con la plataforma y de ahí en fuera es beneficiarte de las ganancias que generen los traders así que si después de ver este video te interesa conocer más a detalle sobre el Cripto, te invito a que vayas a la descripción y ahí vas a encontrar un enlace de una presentación completa. Es importante que la veas. De igual manera, vas a encontrar un enlace para mi WhatsApp. Y cualquier duda o cualquier pregunta, será un placer poderte atender. Mi nombre es Jorge Olvera. Y te invito a que si aún no estás suscrito o suscrito a mi canal, lo hagas y actives la campanita. Para que estés al pendiente de los próximos videos. Ya que estaré compartiendo contigo más información, testimonios y oportunidades de negocios reales. Que estoy seguro que te pueden interesar. Una vez dicho eso, vayamos al video.